Eh... No, no, esta no funciona el auto Es imbécil, no, no, no, Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Pa' que juega con él, huevón Pone darte el highway. se da merda, <risa> <risa> no lo me es que también por imbécil, weón. Perdón, carnal es la cosa, hombre, disculpa No, ya, ya, ya se que van a matar a los dos de, uy, llevamos dos compas aquí No, es como si estuviésemos jugando con Camilo y con Kano, dos muertos ahí El macho Chua, mi cielo No no, sé, yo me quiero meter ahí. Somos los más no me puedo montar la sala llegaste hasta aquí? Ah, oh, no. ¿A ganar más lana? Cállese. No, no, no es contigo, es con el que está hablando aquí. ¿Ya? Ya, imbécil. Bueno, ¿y dónde no vamos? Ponde? No sé, weón. Checan el mapa, chequen el mapa. M, dónde vamos? Pues no sé. No. No me parece nada La misión secundaria, matones a sueldo ¿Sí? No sé sí, acá cerca, aquí cerquita, vamos a eso entonces vamos, sí Uy, no, pero no está tan seca Esperación, pone en marcha la radio Esta acá, ahí, ahí te la marqué No, pero qué susto manejar aquí. Pues por eso le dije maneje usted porque yo también metí en una mata. A mí allí lanchitas, jugamos una lancha y cruzamos el río, ¿no? Sí, obvio. Que está muy lejos. Póntese en la que no voy a pegar. Venga, que hay medicinas Ya cogiste? ¿En eh, ¿Dónde? La caja esa vez, ¿eh? aquí Eso, eso, eso, ahí No, esa no es como bueno la... Oh, no. oh, no No, manito, no me deja agarrar Ah, bueno, entonces ya la cogí yo, me imagino que te deja a ti también Eh... No, no, esta no funciona, es la otra <risa> Es imbécil, nada, no bien Pa' que juega con él, huevón Ah eh, no, este tampoco deja ¿Cómo que no? No, no me deja ¿A ti te deja manejar Eh... Eh, oh, no. <risa> y se da mierda, no digo No, es no, que no, no, <ríe> también por imbécil, weón. No, ya, ya, ya sé que nos van a matar a los dos uy <risa> ¿y qué? Venga, ¿saltamos esas torres o qué? Esa torre vigilancia, ¿sabes pueden no pueden saltar áreas Sí, yo imagino cinture, que sí ¿Cómo sus... sí? Eh, sí, sí Pero vamos tácticos Ahí no hay nadie Sí señor, no hay que a mí me un puntico Vean este imbécil que y revolcándose Enemigo abatido Pendiente arriba Dale, sube aquí... No veo nada Me muevo Ah vale, lo aquí arriba. Esos hijos esos madre están al este, están fuera de su un segundo objetivo. A tu seis, a tus seis. La juega, la juega. Ah, tíos. Uy. Cool. ¿Y aquí qué? Uy, no había. Ah, sí, había uno. Que <ríe> sí, maté yo eh. Bueno. Uy, papi, qué tácticos. Bueno, ya, ya. Ah, a pielito, sí. Nos detectó en la juega, en la juega Nos detectó El vigía que tienes a tus dos Vale, pero... Yo no lo veo En la juega Hágale si lo tienes ahí Ahí ya lo viste? Sí, excelente, muy bien En la juega, en la juega, llegó un vehículo, llegó un vehículo Tú son izquierda Uy, dos vehículos se compra la moto en el lugar equivocado voy avanzando, voy avanzando Oh, que arriba hay un franco tirador copi, copy, voy agachadito echadito al frente tenemos un piro abatido excelente Uy, zona, este man viene cargado aquí con los vehículos en la juega. A la madre con todo. Vamos a manda. Valencia, ¿en qué nos metiste? Veo un tercer objetivo. Tercer objetivo ahí. Uy, se están viniendo a las 12 en punto. Baja confirmada. Pues va vale, a de la izquierda, no nos pueden dar, déjalos que se vayan. bien sí, muerto, F. Excelente. ¿Tú estás muerto? No, si sí, bien muerto, matón, sí, bien. Ah, ay. Pero qué. Ya lo legalizan. Ah, eh, no, pero pues es que están en el lugar equivocado. A tus a tus a tus sí? Uy, bellísimo. Apunta a los vigías, pero... A ah, ti, ah, todavía... el vigía. No. Quedan dos, quedan dos, sí, quedan dos. ¡Uy, zona! Ya, ya, ya uno, que está arriba, parte izquierda. Copy, copy, no lo tengo en visual, ¿Sí? está bajando. Ya, abatido. Buenísimo. Eso. Vamos a un carry a uno de atrás. estamos melos, sí. Cisas, cisas Papi, como matarse el, el carro que llegó ahí. Uy, sí. Ya, no. si se dice llegó un carry, pi, pi, pi, pi, pi, pi! Baje de. Uy, llevamos dos compas aquí. No, es como si estuviésemos jugando con Camilo y con Kano, dos muertos ahí. Sí, sí. <ríe> de pronto en este carro. ¿No nos detectan? Sí, de pronto. Tienen ¿no? que estar dormidos ahí los muchachos. Oh, okay. hay una cama, hay una caja de munición. Voy por ella. Hágale. Está despejado de momento. Ojo con las torres. Ay, marica, sí, en hay la allá. juega alguien. Haya... Listo, listo, vámonos. ¿Le dejamos? Okay, en el borde, bueno, en el borde, vamos la gente. Vámonos. Eh, ¿puedes quitar la música? No, ¿cómo? No sé <risa> No, yo ¿Aria? tampoco Con la R Ah Sí, el copy Las canciones son muy buenas pero... Parece cierto que acá ya se le dañó el micrófono, Valencia No, yo lo escucho bien Uy, yo lo escucho todo, todo feo pero... ¿Y ahí cómo me escucha? No, yo no horrible, no, me es eh. normal, yo no lo escucho como si yo lo hubiera dañado no, Marita, yo creo que es usted. Uy, no me asuste. Ah, si eres, ahorita sí eres. Cuando hablas muy duro se te escucha interferencia un poquito, pero. Ah, sí, no sé, eso no lo he solucionado, no sé qué pasa. Uy, no, que la bueno, que me da a sí. Venga, maneja usted mejor. Lo lleva en la... ¿A dónde vamos? ¿A los que tenemos aquí a la izquierda? Ate yo a esos dos maricos porque... A lo bien <ríe> Nuestro, no, no, no, no... los procesan ni paila. <ríe> eh, pe, pe, pe, pe, ¿Qué pensarán los maricas de otros? Uy... <ríe> ah, no, no, Unos muñecos Vamos con los de la izquierda aquí, ¿Eh? sí... Ah, no... Hacia no, no, no. Yo yo no sé, vamos a una misión secundaria caña. qué es ese carrito verde? Ese es de aliados, ¿no? Si sí. Son rebeldes, ah, sí señor Uy, están bien bacanos si? ¿Sí? Ah, bueno, pues. Muy pobre, pero si eso no nos salía, estamos mandallaos. Maldallaos para allá, sus amigos. Venga, venga, marica, ojo. Oh, yo no sé sin, sin qué, de qué parte del mundo viene, pero. Aquí ah, se ah. me a la derecha. ¿Qué pasa, qué pasa? Uy, no, no, no, no, no ese campamento ahí. Por eso no, siga, siga, siga, siga, siga. <risa> ¿Sí? Que no hay ni esa grabación. ¿Pero es nos vamos a meter hasta allá con tu vehículo? Pues no sé, o ¿a sea, usted no le gusta hacer táctica? Pues sí Pues, pues falta estar kilómetros para que lleguemos <risa> Y ahí sí pensemos <risa> Bueno, Bolivia está como malita de carreteras. Pues Colombia tampoco es que. nah. Que avenidas? Es esto por acá, casa de sicario. Oh. Hay que sacarle vivo, ¿listo? No, pero todavía no hemos llegado, no aquí no vamos a llegar. Vamos a las cosas verdes, no Aquí no Ah, pero no es este, no, no, este no, no es No, aquí nos matan Aquí necesitamos a... Al Cami, que no ha llegado Creo que viene en el próximo vuelo Viene en vuelo, ¿no? De está policía en otro sitio <risa> Uy, pero está como lejitos pero es lo más cerquita. ¿Toda? Uy, Brut, que una mula o qué imbécil. <risa> no. Mira, mira, mira, no. ¿Qué? Ahí matad por el civil. No hay nadie nada. ¿no? Como que no.. No me con el civil. Con el carro. Ah, sí. Por eso y man que no, no no está asustado. yo no lo mandé. Ya, no, ¿te tenemos aquí o qué? Más adelante, más adelante, más adelante, no. Que pues quede si quieres que me, quede, me quede meto quede allá quede. pitando. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. aquí a la derecha. Aquí, más adelante, más adelante, metete aquí a la derecha. Muy forma la casa roja, eso. Eso, eso, eso Uy socio, ha sido más táctico Ah no, pero aguánteme, dale a la Z Hola, ¿cómo estás? Gracias, y suerte Entonces, subimos, ¿ok? Pues, chequeamos antes que hay, ¿no? A ver, ¿cómo es que checa con el dron? Con la Z, sí, sí. Veo otro enemigo. Hay dos enemigos por ahí. No, pues esto no tiene casi pila Listo Solo tenemos los enemigos a la izquierda Entendido Avísame Muy pues bien, no una hay... vieja chismosa aquí adentro no hay nada Doña, cálmese, yo no le voy a hacer nada. Váyanse aquí más bien antes de que la pele. Listo, vamos. ¿Listo? Es como así que antes de que la pele. Ah, hay que defender, hay que defender Tiene un carro por arriba El sur, sí, lo tengo, lo tengo Abatió a los dos Listo, un carro por la abajo? juega, la juega Para el sur, llegaron Cargando. Queda uno Ah tío, bien Para atrás, cuidado Pues leco, le leco Ah no, sí, no leco le Afirma Vienen subiendo Camioneta a ah, tío, el, el que se bajó, recargo Se abajo está abajo, está abajo a ah, tío Excelente 40 segundos ¿Qué? ¿Y esa con Sofía qué? Abatido. Ojo, tenemos una al fondo Uy, fue puta, un fraco tirado Arriba, parte superior Abatido Bien Recargo Busco cobertura, viene un carro de Leco Vehículo de Leco, listo Veniente, Lo cogemos, lo cogemos, lo cogemos Uy, Uy, ahí, ah, afirma, ayuda, ah. voy, voy, voy, Edison. ¿Cómo te levanto? Acércate, no. no. Uy, casi me mata con eso. ¿Por qué? <ríe> La juega en la parte alta del norte. Ey, pero la corrección me están persiguiendo. Ah, ya, nos vamos. Sí ya. Apoyo rebelde, que no, no, en Yo manejo. Me la chancla eso. Espérate que por aquí hay un verdecito, weón. Un aliado que no nos sirvió de nada. ¿Lo velo allá donde estoy yendo? Qué guay, socio, suba, suba. ¡Ay, suba, indio! Ay, se marica el caso, No, me era imbécil. Espérate, yo ir por munición. ¿Dónde hay? ¿Aquí? ¿Ah? ¿Caraco dice? ¿Heló? Míralo acá Ah, oh, sí, qué pena Dios mío, me lo hacen de inves Si, si, si, Listo Póngame otro objetivo de pande, ¿o qué? tú seis. Me devuelvo. Pues sí, vamos a eso, buscamos otro. Pues márcamelo. Ya, ¿no está? No. A ver, ¿qué marca usted? Del de click. Ya. ¿No sale? ¿Qué marca usted? Dígame. Otra misión secundaria acá. Okay. Pues no sé, dice Teniente, está aquí abajito que no sé cómo se ponen las misiones, la verdad Cuando le hicieron, no, yo tampoco El cartel ha capturado a Amaru, un veterano líder rebelde Ah, bueno, no. está, esto, Está muy lejos No, pero esto es para Después rescatar a Amaru Esa es la primera misión de todas ¿Sí? Sí, sí Uy, gonorra, bueno, todos estos carros para baja? la cantidad de muertos Venga, venga, ayudemos a estos tiros Me encargo el de la izquierda, Tim no, no, no, no, no, me quedé, me quedé, lo siento, colega Ya, doña, váyase, váyase Che sí. Eh, les salvamos la vida y se quedan ahí como unas pendejas Ustedes que mejor morir, mejor pegar un tiro. Ah, sí, yo también. Ah, y cómo se ponen las misiones aquí, vale. Esperar que Arias aparezca. a mí me marca la casa un teniente aquí si aquí Ahí está. Ahí. Ahí vamos a otra a otro que a otra misión secundaria cuál es la de culta no, me dice que se es que alcanza el objetivo de estación de radio ¿No? Yeah. Pero vaya. Eh, vamos para allá vamos uy con bueno, ahora que me llevo toda esa gente caminando No, este man, ¿qué le pasa allá? Ay, ¿qué modifico? ¿qué voy modificando aquí? Uah, wow, qué laxazo, vean no. Esto es como el equipo la. No tiene visión eh, de qué visión de que estúpido. Con la N. No iba a decir. Ah. Uy, mató a la viejita. No, marica. <ríe> Esa viejita no la van a pagar como nueva. Uy, deje que este pase ese convoy. Me aparece ahí como que para capturarlo. Pero no, es que pero son no. un montón de gente. Y van en, en, en artillado, si y no. Imagínate. Y yo voy con un acá. No me mandar nada mejor de venta. Es lo que había disponible. No. Uy. Ya me echó las gasas. Me van no a sé ver por qué. Sí, van la guiadición. Sí. Ay, qué pecado se les quemó. Bueno, se nota que no tenía el día de Llegamos. O vas a subir por ahí. Sí, sí, sube, sube. Nos vamos a pie. hasta aquí no explotar y cómo lo vamos a explotar algo se hace bueno aguanta y tiro el dron Bien. El lado de hecho voy, ¿no? Pero a tirar el drama más adelante. Copy Faltando 120 metros va a tirar Uy, ¿como así sido esto de 50? Se habló justamente cuando mandaron un coso de persecución, me escucho un carajo, puta canes. Uy, perdón Aguante todavía, aguanta, aguanta, aguanta ahí. Ah, no, eso está solo arriba. Ah, pues vamos. Sube, sube. Tiene estar dentro de Spiros. Sí, ah, escucho no, no, voces, no. escucho voces. A ah, te vuelvo a tirar el dron. Tengo puerta aquí. Eso. Listo, son exteriores. Bueno, entonces ahí vamos. No ¡Granada! ¡Cuidado, cabrones! ¡Excelente! Voy derecha. ¿Mierda? ¡Excelente! ¡Recargo! ¿Te has despejado? Sí, despejado pendiente de esa puerta de tenemos acá. No juega. Ahí baja. Hackeo, hackeo, hackeo. Hackeo, hackeo, hackeo. Hágale, no que hay un piso abajo. ¿Dónde estás? Aquí, aquí dónde estás? Pero hay un piso abajo. baja disparen. confirmada. Honda Compass. Me han llegado noticias de. Hay de gente, gente que, que, les que les ofrece los gente Para aprovecharemos todos los recursos que podamos. Mis bueno. están ah, bien. Ah, <risas> en por lo que ustedes hacen. Es bueno que participen en estas operaciones, ¿no? Todos los que quieran entrar en el juego podrán luchar. No te preocupes por eso. Estamos en contacto. Helicóptero, ¿qué? ¿Los han manejado? Sí. Bueno, bueno soy. ¿Cómo me subo. Aquí está. Estamos a 600 Espera, no, que blanco que me da. Sí. No sé por qué A la izquierda, más a la izquierda Ahí, ahí, ahí Este man, No sé, perdón, Se sí, ha trabado el juego. Ya, tú no estás viendo pues... lo que yo estoy viendo entonces. No, ya. No sé dónde no están, ni qué dónde estás, No, que que trabajar. aquí a tu 6. El ah. tipo de es que viva Bolivia y dando bala para el cielo. Ese no es Kano, está como engalochado. Uy, misiones. Listo. estamos en un cementerio Ay, no, este es de mala suerte, vámonos Uy, pues en la juega, viene vehículo destillado esconde, esconde, esconde. Ah, no, no, es aliado, aliado Ush Llegamos al objetivo Lance la Dron en el aire Hay otro objetivo Va a un poquito más hacia arriba, ¿listo? alrededor de la montaña Uy, tienen una pesada ahí en toda la mitad ¿Pero equipado aquí para, o no? Confirmo Vale, vamos a intentar bajar de la pesada, entonces yo ¿Cuál es de la pesada? ¿El 1 o el 2? Listo, tengo... Me confirmo, tengo... el 1 Lo tengo aquí, listo, cuando quiera Copy. Apago el águila. Son cuatro en total los que veo. Sí. Yo tengo los dos que están andaditos del, del, del artillado. Rápido, rápido, rápido, que me están yendo. Copy. Listo. Listo, a su orden. A su orden. Ejecuten. Me voló uno. Listo. Oh, triste. Confirmo Va, pique táctico. Ush, vea. Uh, ush. Qué bonito, hey, hombre. Por, hey, hey, hey, hay que defender. Si quieres te montar en esa pesada. Ala. Hay que defender. Voy otra vez un poquitico arriba de la montaña. Copi, sí, claro. Ah, hay que desactivar la segunda antena. Nadie no quiere mierda. Oh. ¿En moto o qué? En la moto, sí, en la moto, en la moto. Montate, montate, rápido, rápido, rápido. En marcha, vámonos. Aprende uno. Ah, entonces el zombie, rápido. Maneja, maneja, maneja, rápido. Yo conduzco. Vamos a menos de un kilómetro, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido. 800... 700... Este es por aquí a campo otra vez o no. Ah, la descansamos. Claro, allá arriba está listo, ya sabemos. Ah, que falla. No, no sabemos eso. No se puede, se puede prender. poner de nuevo. No, era para del todo. Ah. Bueno, ¿y qué más pedidos tenemos pendiente? Yo creo okay, que no, ya. ¿No hay más? tío, no hay más. Uy venga, yo donde me metí listo sí, sí, sí. <risas> Listo, pareja, yo si sí ya puedo ir ahí tú ¿Y 12 Y si vamos a los punticos estos O ya te vas Pues, pues venga si quieres grabemos ese Y arrasamos Vale, ahí voy grabando, pero entonces vamos, vamos a ti que lo matamos Desde aquí, chao, chao, chao Listo, dale. listo Ah, Pero te trató un antico a No veo nada, la verdad. Veo la casa pues. Ah, listo. Ah. Quería colocar la mira en tercera persona también. Uy uy, aquí están, aquí están, aquí están. Ahí andes está apuntando. No, no, Puedo ver un grupo pequeño de objetivos. Ok, están dentro de la vivienda. Afirma. Vente por la izquierda. O tú dónde estás? Por la derecha. Dale, ya me estoy metiendo por la izquierda en la juega. Cuidado, segundo piso. Mejor el Segundo piso. Eh, ¿subo? No, que me corras ahí, o oh, si quieres, voy por ahí Dale, dale, ejecuta y yo estoy, estoy aquí, haciendo piso sí. El Enemigo abatido Abatido es primer piso Segundo piso no veo nada, voy subiendo ¿Llegaste? sí yo estoy adentro No, segundo piso no había nada. Sí. Bueno, pues esto es hora avanzada, estos es de perros. Oh, sí, Ahí. aquí hay alguien. ¿Eh? Aquí hay un tipo, aquí hay un tipo. Uy, qué tipo tan feo. Aparentemente, ah, intenté no. Ah, pinche cabrón, puta madre. Ponte a cantar, idiota. Bien, ganaros. Hablaré, hablaré. Tómalo. Listo, ya canto el pollo. Listo, menos.